Wollicks, fantasmitas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien hoy de lo mejorísimo de la vida. Bienvenidos a un video nuevo paranormal en su canal favorito paranormal, en el cuarto paranormal de... Mío. Bueno, no es mío, pero de este canal. Y bueno, el día de hoy les traigo un caso mmm, que muchos me habían estado pidiendo ya por bastante tiempo. Este caso es de otro youtuber llamado Fede. Fede eh, había estado en un team llamado Dos Hogas o Dos Hogas y bueno, actualmente su caso es como que solo él, o sea, el team Dos Hogas creo que ya se separó y demás. Pero yo lo conocí de ahí cuando eran eh, team y todo lo demás. Pero bueno, entonces hoy vamos a estar viendo qué es lo que está ocurriendo porque a pesar de que esta serie de videos de terror que él ha estado haciendo, de cosas que le ocurren en su casa, eh, ya lleva bastante tiempo pero ahora está tomando como más y más fuerza. Entonces vamos a hablar sobre eso. Y bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse a este canal si no choc el fantasma de este canal va a ir a sus casas y los va a obligar a suscribirse porque este canal se va a convertir en su favorito paranormal y ¿qué otra cosa les iba a decir? ah sí, recuerden que vean, esta es otro modelo CEO de la oscuridad o sea, si ustedes quieren ser jefes de la oscuridad así como yo pues pueden adquirir esta playera próximamente ya en mi tienda virtual aquí les voy a estar dejando el link aquí en texto pero también el link directo de, de en la cajita de descripción se pueden ir inscribiendo así de que dejar su mail y cuando todo esté listo les va a mandar un mail para recordarles la página y pues ahora sí pueden elegir su modelo favorito. En Instagram también les estoy enseñando otras cosas y no solo va a haber playeras, va a haber eh, collares, pulseras, eh, sudaderos va a haber un montón de cosas, estoy muy muy emocionada, muy contenta, pero bueno, ya son dos minutos de intro, luego me dicen muchas cosas y yo lloro, entonces vámonos adelante con este video, los quiero mucho, vámonos ya adelante con este video. Ok, fantasmitas, miren, todo el caso de Fede empieza ya tiene bastantes meses. No, no es de este año, es como de eh, mediados del 2020, sino es que un poquito antes. No empezó así de sopetón. Él eh, sube videos como, pues sí, los que son en tendencia y cosas así, como reaccionando este algo de su vida, blogs y demás. E ese es el contenido de Fede. Pero eh, de vez en cuando tenía contenido así como de terror, de que visitaban una, alguna casa embrujada, de que se metían en algún hospital eh, solo, algún cementerio y demás. Entonces llega un punto... Y yo vi esto, o sea, no los vi tal cual así todos los videos, pero de repente me recomendaba YouTube así de que eh, esta casa está embrujada o de que también tenía una muñeca embrujada y demás. Ese era el tipo de contenido que a mí me recomendaba porque pues yo solo veo videos de terror, entonces al fe de empezar a hacer videos de terror, pues el algoritmo no me los empezó a recomendar. Entonces de ahí comienza todo esto, pero últimamente se está haciendo más fuerte porque la actividad que está ocurriendo en su casa... Es más fuerte también. Les voy a dar un súper súper resumen. Si quieren que hable como más a fondo. De cómo es que empezó todo. Y demás y demás. Díganme en los comentarios. Si puedo armar otro video. O podemos discutirlo en un live. Que quiero hacer este fin de semana. En Instagram. Entonces si me quieren seguir por allá. Síganme. Eh, ahí podemos discutir. O si quieren un video así tal cual, pues ahí me dicen en los comentarios. Pero en este video les voy a contar un resumen de cómo es que llega a lo que vamos a analizar, que es uno de sus últimos videos, donde ya la actividad es de más muy fuerte entonces pues les digo todo comienza toda su serie de terror así como más fuerte empieza con unos videos donde él comenta que encuentran o que habitan con un demonio dentro de la mansión donde ellos vivían ok entonces les digo esporádicamente no muy seguido subía este tipo de contenido y pues bueno o sea pues llamaba la atención todo muy bien pero él seguía con su contenido normal, o sea, realmente es como si hubiera subido esos videos, como si hubiera sido un evento individual, no como algo que le estuviera ocurriendo así seguido. Bueno, entonces todo rápidamente empieza a escalar, hace como un año más o menos tendría, sí, ya casi yo creo como un año de que esto ocurre, porque se muda a una casa nueva y ahí tiene unos vecinitos, unos niños. Él empieza como a convivir un poco con ellos y empieza a subir videos de que su, o sea, con su vecinito, con el niño, algo está algo está ocurriendo. Porque trata de llamar a brujos, eh, capta como el niño de repente está hablando como solito, pero él dice que no está solo, o sea, como que está hablando con su amigo imaginario, pero pues ustedes y yo sabemos de qué se tratan esos amigos imaginarios. También pasa noches con él y pues así en la madrugada empieza a hacer cosas raras el niño, tanto que... Llega un punto en el que ya les digo, llaman a como un brujo para que le hagan un ritual como para sacarle el demonio que tiene adentro. O así como sacarle lo que tiene porque pues él está convencido, Fede, de que definitivamente el niño tiene algo. O sea, está conviviendo con un demonio o algo así. Y por eso es que él busca ayuda para ayudar al, al niño. Después de estos rituales aparentemente todo como que vuelve un poco a la calma porque vuelven sus videos normales hasta que de repente... Eh, hace nueve meses exactamente Juegan a la Ouija En varios videos empiezan a jugar a la Ouija Que a las 3 de la mañana eh, Hasta en el cementerio Y ustedes saben que es una regla que no se debe romper Jugar en el cementerio a la Ouija es un no-no Y bueno, en resumen, después de unos cuantos videos eh, Podemos notar que el demonio que vive con ellos o que convive con ellos, Fede lo apoda Kiko. Y sus videos, a partir de hace unos meses para atrás, únicamente se tratan de cómo ellos quieren como deshacerse de Kiko y de cómo Kiko está ahí con, con ellos, pero ellos como que no se ayudan nada porque van hacia casas abandonadas, de que un cementerio, ya jugaron a la Ouija en un cementerio, o sea, como que le están moviendo ahí, pues... Ahora sí que casi que se agarran el avispero y le hacen así... Y pues no le dejan de pasar cosas con Kiko. Entonces, como les comentaba, tiene aproximadamente un mes que sus videos normales no han regresado. Es decir, que sus videos esporádicos de terror se volvieron fijos desde hace un mes más o menos. Tenemos desde ya hace tiempo, por ejemplo, jugamos un juego eh, de terror, mi vecino, mi vecino soñó con Kiko, encontramos la tumba de Kiko, esta casa está embrujada, grabé a mi vecino toda la noche y esto pasó, mi vecino dibujó a Kiko... Que lo hizo así como con unas garras, me parece. Pasé una noche en casa de mis amigos por miedo pues a Kiko. Me grabé toda la noche. Esto pasa en mi casa. Kiko está en mi casa y lo grabé. Kiko habló conmigo. Robaron la tumba de Kiko. Y así es el demonio de mi casa. Es decir que, les digo, desde hace un mes aproximadamente. Fede solamente sube videos de lo que está viviendo en su casa con Kiko. Ahora sí. Vámonos directo a lo que ha estado pasando en estos últimos videos, que es lo que ha causado como más revuelo. Todos sus videos tienen millones de visitas, todos, todos, todos. Eh, ahora sí que, pues, que sean sus videos normales o de terror, pues, sus visitas varían muy, muy, muy poco. Y con esto, que les quiero decir? Que no es... Tal vez, a mi percepción, no es que él haya notado como pues que los videos de terror como que de repente hacen el pico de visitas, como lo hemos visto en algunos casos de TikTok, que de repente empiezan a subir videos de miedo y pues se suben. O sea, se ve la diferencia muy marcada de visitas. En este caso, me parece ser que no lo es. Ahora, recordemos que supuestamente Kiko es como un niño demonio, entonces pues es normal como que sea traviesillo, como que mueva cosas, como que juegue pues con juguetes o agarre cosas que parezcan juguetes y demás. Entonces vamos a ver uno de sus últimos videos, les digo, últimamente eh, se graban como que toda la noche para observar pues lo que ocurre, porque pues en la noche obviamente es cuando todo anda más activo. Aquí en este primer video podemos observar cómo, cómo se ven unos destellos, ustedes van a estar viendo aquí en pantalla, eh, como unos destellos en la parte de atrás, y casi llegando al final de este clip, eh, como que rueda, no sé si es un globo o una pelota, y al mismo tiempo también se... Se recorre una silla y pues obviamente ya lo escuchan los demás y ya se levantan pues asustados, obviamente. En este mismo clip podemos notar cómo Fede se despierta en varias ocasiones y como que mira a su alrededor. Pues porque a lo mejor él nota o siente que algo anda por ahí, ¿verdad? Varios de los integrantes que salen en este video hacen lo mismo que Fede de quedarse viendo fijamente hacia, pues como sea, la cámara. No sé si porque pues sea parte de, pues sí, como que del demonio que esté ahí. Pues que los despierta o no sé, pero de repente se cae un. un vaso de. Eh, pues así como sin sentido alguno. Como si alguien lo, lo lanzara, nada más de repente se cae ese, ese vaso. Podemos ver, y esto me recuerda a la. a la. ¿cómo se llama? la película de la Ouija 1, que de repente la estufa estaba prendida y pues ellos todos estaban dormidos, obviamente pues se hubieran dado cuenta que la dejaron prendida y toda la estufa, todas las hornillas, eh, todas están prendidas y no fue algo que, que ellos hicieron esto pues sí es peligroso porque pues ya que se meten con este tipo de cosas que pues realmente, ya me hice más chiquita que realmente sí pueden dañarte físicamente pues, pues ya es preocupante, ¿no creen ustedes? aquí también podemos observar cómo este ente ya los está atacando físicamente y lo que hemos dicho en otros videos. Cuando un espíritu está con ustedes y no les hace nada, pues no es porque sea malo, así como que necesariamente, pero cuando ya los ataca físicamente, cuando ya los lastima físicamente, pues ya es señal, o sea, hasta en humano, no, pues si te ataca un humano, así pues de la nada, pues es malo, igual en... en pues sí, en espíritus, pues te ataca, pues es malo, te quiere, te quiere hacer daño. Además de que ha estado actuando... Pues bastante agresivo con otras cosas que ha hecho ahí dentro de, de la casa. Y eh, curiosamente se ve sombras también que pasan para allá y para acá. En, o sea, este mismo clip está como que como que muy fuerte porque pues sí se, se ve ahí como que ahí anda Kiko, el demonio niño, niño demonio, que anda por ahí. Y bueno, eh, recordemos que su vecinito había hecho un dibujo sobre como su amigo imaginario y lo, lo había hecho así como garras y se supone que Kiko es un niño pero pues las teorías aquí son de que ese, ese ente con garras que dibujó el niño, el vecinito pues tal vez sea Kiko y que eh, así como ellos creen de que ay pues sí es un niño y demás y demás pues no sea cierto recuerden que pues los demonios toman la forma que ellos quieran hacen lo que ellos quieran y pues no se está portando como si fuera un niño espíritu y pues han dicho que pues los niños que están aquí entre nosotros realmente es que no son niños porque... Bueno, es una de las teorías, ¿verdad? Porque obviamente hay personas que dicen lo contrario. Dicen que los niños no penan, las almas de los niños no penan. Entonces si tú ves un niño, espíritu, que anda por tu casa, no es que sea un niño, sino es que es un ente así peligroso que se hace pasar por niño. Porque un niño obviamente no nos causa tanto miedo, bueno... Ah. Así que hay niveles, pero un niño no nos causaría tanto miedo como un demonio o una persona adulta, así versión espíritu. Y hay otras personas que, por lo contrario, dicen que, pues, que sí penan los niños, ¿de dónde sacaron que no? Entonces, bueno, ustedes díganme en los comentarios qué opinan de este caso. Fede, invítame a tu hogar y grabamos videos y vemos cómo nos comunicamos con Kiko. Y bueno, fantasmitas, pues les digo, si quieren como que sea, pues sí, un resumen, pero no tan, tan, tan corto, o sea, que no nos enfoquemos como en los últimos videos nada más, díganme en los comentarios y pues díganme qué les parece este caso y demás, los quiero mucho, nos estamos viendo al siguiente video, les mando a muchos besitos y recuerden pues meterse a la página que les voy a dejar en la cajita de descripción para que se puedan inscribir y les llegue un mail cuando ya vaya a ser el lanzamiento los quiero mucho y nos vemos al siguiente, besitos